¿Qué pasó, mole? Este, vale, tío. Vale, uh, a... ¿Santi? Santi. Este es no puede... Santi, me que vea lo que estaba mi loco. ¿Eh? número? 8, o sea, 8-0, mira. mole, eh. mole, ¿Eh? ¿Eh? mole. mole. ¿Eh? labio, Santa, ¿sí? ¿Qué? Verá, mole. Mole. Mole. Mole. Perdóname. Pero si le canta a fútbol, Si sí, no, tío. para mí cabe ¿eh? <risa> ¿Por ¿Quieres dedicar a alguien, mole o no? no, no, no, no mole. Pero de las bolsas no? ¿Eh? ¿Se lo va a dedicar lo los que están en las bolsas? No, vamos a poner la bolsa. ah, Tenemos una bolsa aparte. hizo la bolsa ahora, Mosca. Sacó el amigo Samo. usamos.